Bien, bueno. you, uh, uh, hoy vamos a practicar Chinen so, Chikung like, con más y más jiu jiu jiu personas jiu en el mundo. Uh, like ¿Why? Como uh, cada, cada vez más personas siguen el camino de Chinen Chikung. Es una práctica científica y eficaz. Trae fuerza y sabiduría y más cosas a la vida. Es fácil de adquirir. Es simple y fácil. Lo primero más importante es relajarse, oh sí, yo sé, yo, yo puedo relajarme, pero cuando estás con el entrecejo fruncido realmente no estás relajado. Cuando estás con el entrecejo relajado, ¿eh? cuando relajas el entrecejo, realmente estás relajado. Relajar y entrar es muy importante porque cuando estás relajado se expande a través en el, en el chi universal y el chi universal entra fácilmente. Cuando el cuerpo se relaja, el debe estar arriba, el mentón hacia atrás, los brazos relajados, los hombros y todo el cuerpo relajado, la mente debe estar relajada. Eso es un muy bueno y efectivo relax. Además necesitamos que haya una sonrisa en la cara, que haya una emoción de sonrisa. El segundo punto, ¿cómo podemos llegar a estar en un estado de tranquilidad? El estado de tranquilidad es muy, muy importante. Pensar en nada. Cuando tú sientes los pensamientos, debes estar, seguramente estás inquieto, tranquilo. Cuando abrimos y cerramos, cuando sentimos el campo de Chi y estás bien relajado re, eh, relajado el cuerpo de Chi lo sientes ahí, estás en un estado de tranquilidad el tercer punto es creer ¿qué es creer? Creer que tú estás saludable, joven, que eres bello, que estás feliz, alegre. Esa es toda la buena información a ti, para ti, para, ti, para tu familia, para los amigos, para, el, para tu país, para la tierra, para todo el universo, para la tierra. Sentir esa cantidad de energía positiva. Ahora nosotros vamos a practicar Chinen Chikung para estar más fuertes, más saludables, más bellos. Ahora nos sentamos con una sonrisa, con una sonrisa. Muy bueno. Bien. Pai Hui se eleva. Y Intan se relaja. Pai Hui sube. El mentón baja. Los hombros se relajan. Los brazos se relajan. El cuerpo, la columna se relaja. Las piernas se relajan. Un estado muy, muy bueno. Cerramos los ojos con suavidad. La cara tiene una sonrisa. No hay pensamientos. Solo siente. Siente que los ojos se relajan, las cejas se relajan, la nariz, la boca, los oídos, las orejas se relajan, las manos se relajan. Todo el cuerpo se relaja. Desde la cabeza hasta los pies. Desde la piel hasta lo profundo del cuerpo. Todos los sitios, todas las células se relajan. Sin pensar. El cuerpo se vuelve muy suave, suave y lleno de chi. El chi es muy suave, puro, claro. se expande hacia afuera, libremente, naturalmente. Se expande y conecta con la habitación. Se expande hacia afuera. Y conecta con tu entorno. Se expande hacia afuera y conecta con la ciudad. Expand out, with your Se expande hacia afuera y conecta con el país. Continúa expandiéndose para conectar con toda la Tierra. So relax. Profundamente relajada. Sin ningún pensamiento. Solo sintiendo el Chi. Sentimos el Chi hasta muy lejos, sentimos el Chi del campo de Chi, y el campo de Chi continuamente se expande hacia afuera, muy muy lejos, hasta conectar con el cielo azul. El campo de Chi se expande fuera continuamente, muy, muy lejos, en el profundo universo. Ahora, Tú eres cielo azul conectando con el universo. You are the Tú eres chi. Muy claro y muy puro. Tú estás saludable. Everything, everywhere, Todas las cosas, so todos los espacios y lugares muy tranquilos Hoy vamos a enviar el chi hacia los pulmones, a MIG MEN y a los riñones, por favor las dos manos toman y atraen el chi del universo hacia ti, al interior del cuerpo, las dos manos Sostienen una bola de chi frente a ti. Es una bola, es como una esfera de chi. Se abre, se expande hacia afuera. Y al cerrar. El chi viene hacia el interior. Kai, Kai. Kai es expandir hacia afuera. Cerrar es kho. home um sin pensar, solo sintiendo el chi. El chi se expande, se expande muy, muy lejos, conectando con el universo profundamente. El ch'i universal, el ch'i universal viene profundamente al interior del cuerpo. Tú eres cielo azul, muy profundamente, muy puro y fluido. Despacio. Las dos panos se ponen frente a los pulmones, como en la imagen. Abrimos todo el chipuro al interior de los pulmones. Oh, muy, muy lejos en el universo. Tus oh, so pulmones son cielo azul, muy puro y fluido. Oh, Oh. Mm -hmm. hacia ti mismo, sin pensar nada, solo sintiendo el chi, el chi es muy suave, muy puro, muy claro, clarifican los pulmones. Respiramos profundamente y exhalamos libremente. Cuando inspiro profundamente, Imaginamos el chi universal dentro de los pulmones. Puro, claro, fuertes, saludables. Limpio. Por favor, mantén la mente muy relajada, solo siente. Your body is converting. Siente, your solo siente is converting. que tu cuerpo es claro, muy saludable, tus pulmones son claros, muy saludables. un estado muy bueno. La cara tiene una ligera sonrisa, disfrutando. Muy bien, vamos a reunir abriendo, muy muy lejos, en el universo y atraemos profundamente el cielo azul. el universal. Viene al interior. Limpia los pulmones. Los pulmones están limpios, claros, saludables y llenos de Chi puro. Bien, ahora, las dos manos enfrente al tantien inferior, las dos manos frente al tantien inferior. Atraemos el chi universal continuamente al tantien inferior. Ay. hacia ti mismo. Huaca expand y expande hacia afuera. Inicia profundamente al interior. Huyin está cerrado y hacia arriba. Huyin se cierra hacia arriba. Tuchi ligeramente retraído al interior. Imaginamos, el tantien inferior es el centro del universo. Tu mente es el centro del tantien inferior. Todo el chi universal viene hacia el interior continuamente. El chi es abundante en el dantien inferior, abundante en chi. Chi es energía. Nutre todo el cuerpo. Nutre a todas las células. Sin pensar. No hay ninguna distracción. El chi viene al interior libre y naturalmente. El chi es abundante en el dantien inferior. El chi es abundante. <tose> sin pensar. Tu mente está muy clara y muy suave. El chi es abundante en el dantien inferior continuamente sin pensar. La mente solo está relajada, está muy relajada. Muy natural. Imagine your Lord and Tien is the center. Imagina que el Tanti inferior es el centro del universo. Nosotros juntos hacemos abrir Kai. Far away. muy lejos. Oh. Profundamente Luzca. cielo azul. Oh. Oh. en todo el universo todo el universo en el tantien inferior cerramos hacia arriba las manos cubren tu chi disfrutando y rotamos en sentido horario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mantente. Anti-horario. 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1, mantenemos. Imaginamos que el Dantien inferior es el centro del universo. El Chi viene al interior continuamente. Separate two hands and place two hands on Muy bien, lleva, separamos las manos y llevamos las manos a MIGMEN. Las dos manos en MIGMEN, sobre MIGMEN. Desde, desde tuchi pasamos a MIGMEN. Mick Man y los riñones son muy importantes en, para tu cuerpo. Son la raíz del chi. Ahora el chi se mantiene abundante. La resistencia y la inmunidad del cuerpo está en la raíz. Imaginamos MIGMEN y los riñones como el centro del universo. MIGMEN está entre la segunda y tercera lumbar. El chi viene continuamente. Hacia su interior. Y ahora rotamos en sentido horario, uno, dos, solo siente, tres, cuatro Five, cinco six, seis seven, siete siete ocho 9 chi. El chi es abundante. La energía es abundante. and kidneys become warm. Sentimos los riñones y migmen volviéndose cálidos muy agradables nutriendo todo el cuerpo ahora rotamos en sentido antihorario despacio nueve Ocho, seven, siete, six, seis, five, cinco, four, cuatro. Tres, dos, uno, mantente. pensar nada. La mente está en Midmen profundamente. Nos imaginamos que los riñones son cielo azul. Lleno de chi lleno de energía. Los hombros se relajan. Hui hacia arriba, retraemos el mentón. El cuerpo relajado. Mm. Y los riñones están cálidos, tibios, la resistencia y la inmunidad está aumentando. Separamos la, las dos manos y las traemos a Tuchi. Relajamos. Relajamos. Imaginamos el cielo azul. El cielo azul se vierte a través de la cabeza, a través de la mente, a través de los sentidos, ojos, nariz, boca, oídos, están llenos de chi. el chipuro a través de todas las células healthy, healthy. saludables, saludables. Blue sky like river. Down. El cielo azul como un río se vierte a través del corazón, oh. los pulmones. a través del esófago y del estómago, a través del intestino delgado y a través del intestino grueso. A través, el chipuro va a través libremente, puro y claro, fluyendo. Saludable, saludable. El cielo azul como un río vierte el chi. A través del hígado, la vesícula biliar. El vaso, el páncreas, a través de los riñones, El sistema reproductor, Urinary. Sistema, sistema urinario, nosotros estamos llenos de chi, El cielo azul fluyendo libre, puro y claro, saludable, saludable. El cielo azul cual río, vertimos el chi a través y nutriendo los miembros inferiores, caderas, piernas, Toda la columna vertebral, la espina dorsal, la médula espinal, las vértebras y las articulaciones, piel, músculos y todas las células y se vuelve puro y claro como el cielo azul. lleno de chi healthy, saludable healthy, saludable yourself. You are healthy. cree en ti mismo Younger, eres saludable joven, bella, feliz, sabio y más y más y más y más. Todo se vuelve cada vez mejor. Todo se vuelve cada vez mejor. Bien, mantenemos esta buena información y enviamos esta buena información para la, ciudad, para la familia, la ciudad el país, para todo el mundo, para la Tierra, para el cielo azul, para el universo. Todo el universo y su energía positiva está en nuestro cuerpo, nuestra vida. Separamos las manos suavemente y abrimos despacio los ojos. <ríe> Todo está mejor. <ríe> La siguiente parte es con nuestra hermosa profesora, Teacher. Profesora Ye, disfrútenla. <risa> Hola. Ahora juntos vamos a crear un positivo estado. Vamos a comenzar. Puedes escoger tu postura de pie o sentado todo está bien nos sentamos erguidos con la espalda extendida desde Pai Hui retraemos el mentón Jujin, cerrado y hacia arriba. Relajamos las cejas y expandimos a todo el cuerpo. Desde la cabeza a los pies, relajamos. Desde el interior al exterior. Nos relajamos, so. cerramos los ojos, traemos la mente al interior, observamos el interior vacío pero no vacío, el interior es universo vacío. Claro y brillante. Escuchamos el centro de la cabeza. Muy profundo. El centro de la cabeza es el centro del universo. Relajado, tranquilo, brillante Adeptive. Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Juan Our heart. vacío. Abrimos Open el corazón. Abrimos la mente. Soltamos todo. To Sentimos. To Sentimos. Sentimos nuestro ser verdadero. Tú eres tu propio maestro. Subimos, pae hui, coxis abajo. La cabeza se abre al cielo, los pies a la tierra. La cabeza suspendida y brillante. Relajamos. Vamos ahora a ir a las cuatro, a los ocho versos. La cabeza en el vasto universo. los pies dentro de la profunda tierra, el cuerpo se relaja, la mente se expande al exterior, ser respetuoso, serenidad en el interior. La mente se aclara y la apariencia se vuelve humilde, los pensamientos se aquietan, la mente se expande en el vacío inmenso. iluminando profundamente el interior, todo el cuerpo se armoniza con el chi. <tose> <tose> scong Młość студ o Todo el cuerpo se armoniza con el Chi. Nosotros somos Chi completamente relajados. Expandiéndose hacia toda la ciudad. formamos una completud un yuan, expandiéndonos a todo el mundo relajándonos expandiéndonos al cielo azul y en el universo profundamente, sintiendo el universo vacío, mas no vacío, puro, brillante. Nosotros somos Uno, nosotros somos Universo, abierto completamente el corazón, abierta completamente la mente, estamos corazón a corazón, mente a mente. Información e información. Our heart. It's the heart. Nuestro corazón es el corazón universal. S sin pensar no. nada. And he Vacío. Vacía la mente vacía, ahora sentimos el centro de la cabeza, el interior es un inmenso vacío, Rotando, reunimos chi naturalmente, más y más claro, más y más brillante, más y más tranquilos. Nuestro y yo en ti, Brillando y brillando cada vez más Man, box out The center her center The center Inside It's the last la mente observa que el interior del Tantien superior es, es un inmenso vacío y está reuniendo el Chi hacia el interior. Así el Chi se hace abundante en el interior. En nuestro nuestra cabeza el Chi es abundante. Disfrutamos esta paz interior con una sonrisa interior que llega a todo el cuerpo, a todo nuestro campo de Chi. lleno de, llegando a todo el universo. Sentimos ahora los pulmones vacíos, mas no vacíos. Imaginamos que nuestros pulmones son gigantescos, transparentes y brillantes. El interior es abundante en Chi. Chi y sangre fluyen bien. Nuestras funciones son normales. El Chi es abundante. Si sangre fluye bien, todas las funciones son normales. Todas las enfermedades desaparecen, desaparecen, desaparecen. Hua san, Hua san, Hua san. transparente y brillantes, muy saludables, totalmente saludables. Nos relajamos. Suelta todo, solo disfruta del interior. Hui cerrándose hacia arriba. Now, Sentimos los riñones. Imaginamos los riñones muy grandes. Con una gran vitalidad. Chi El chi es abundante. Chi chi El chi, positivo chi es abundant. positivo y abundante. Chi si sangre fluyen bien. si Todas las funciones son normales. ]功能正常. ]功能正常. enviamos la mejor información saludable lleno de vitalidad desde la cabeza a los pies en el interior hacia y hacia el exterior, todo es chi lleno de vitalidad, lleno de chi positivo. Vamos a hacer en un corto tiempo abrir y cerrar. Las manos sostienen una bola de chi enfrente al pecho o al abdomen. Abrir. Hacia el universo. Cerramos al interior del cuerpo muy profundamente abrí abre El campo de chi, la completud se abre. Oh. Oh. Ay. Tú eres el centro del campo de Chi, el centro del universo. una completo oh. Oh. Oh. Oh A oh. oh. oh. oh. oh. Continua, continúa por ti misma, cuando nos abrimos todo el universo y todos nosotros nos abrimos como una completud, al cerrar el universo nos sigue y también se cierra. Todo el Universo y nosotros nos movemos. Muy tranquilo hasta el Universo. Todo el Universo está tranquilo. Sentimos el campo de Chi. Nosotros somos el campo de Chi y somos el Universo. Nuestro corazón es el corazón del universo. Enjoy every Disfruta cada momento. jugando con el chi y con el universo, con una sonrisa, mantente en este estado. Abrir, cae. Cerrar. Cor. Cámara. Cámara. Cámara. Todo el cuerpo cambia chi. Siente la profundidad del cuerpo en el interior y desde el interior profundo abrimos. Ay. Ay. Ay. ah ah, ah. ah. Ah. Um. call. Oh. Totalmente abierto, A, va, to world, profundamente en el universo, the, chong, chi, bai, y traemos el Chi al interior, Ah campo de Chi, traemos el campo de Chi, y lo traemos... Despacio y uniformemente. Las palmas en tu chi. Manteniendo el chi y la mente estable. Nutrimos de chi. Profundamente en el interior. El chi es abundante en el interior. Fluye bien. Todas las funciones son normales. Todas son saludables. Beautiful. Todo está bello. Lleno de vitalidad. Chi chung Ahora somos we nuevos. Completamente saludables. Bellos. Jóvenes. Inside, Estamos llenos de una gran vitalidad potente. Sentimos que el interior del cuerpo está lleno de buena información, está lleno de chi puro. Desde lo profundo del interior. Desde nuestro corazón en el interior. Vamos a cantar juntos con John Linton tres veces. Inspiramos. Mm. GON YAN LING TONG GON YAN Tres veces HA LA HA LA Todo es jaula, manteniendo la mente estable y manteniendo la paz interior. Despacio separamos las manos y abrimos los ojos suavemente. Muy bien. Todos estamos. jaola. Hola. Hola. Hola.